En estos momentos en los que el curso llega a su desenlace, en pleno tiempo de cosecha de los frutos que se empezaron a trabajar desde el pasado septiembre, es época de repasar lo vivido. Ahora deberíamos estar hablando de lo felices que fuimos cuando en noviembre el consejero de Educación nos notificaba en persona el primer premio Joaquín Guichó por el fomento de la investigación e innovación educativa, o de lo bien que nos han quedado las nuevas piezas incorporadas a nuestro Museo del Patrimonio. O de los sabrosos que estaban los frutos de nuestro huerto escolar o las anécdotas vividas por nuestro alumnado protagonista del programa franciscanos por el mundo de Erasmus en Sicilia, Noruega, Finlandia y Arezzo. Sin embargo, una despreciable partícula inerte y microscópica de cuyo nombre no quiero acordarme se ha cruzado nuestro camino y ha arruinado nuestros planes. No obstante, como efecto secundario inesperado, ha sacado lo mejor de vosotros os ha hecho más autónomo, habéis aprendido a trabajar en la distancia, a cultivar vuestras amistades de forma virtual y sobre todo os has hecho mejores personas. Seguro que ahora da, dais más importancia a aspectos que antes ignorabais. Por todo ello, está seguro que vuestro currículum se ha fortalecido. Sois un valor en alza porque habéis sabido sobreponeros a esta crisis y estéis preparados para afrontar vuestro futuro con garantía. El curso próximo afrontaréis nuevos retos y situaciones que os volverán a exigir el máximo de vosotros. Hacedlo con la seguridad de que había, con la que habéis afrontado esta crisis y con el orgullo de haber pertenecido a la familia de Elías Francisco Montoya. Chicas y chicos de cuarto de la ESO, de segundo de FP básica, de segundo de ciclo formativo, de segundo de bachillerato y del curso para el acceso a ciclos formativos de grado medio. Enhorabuena por haber llegado al final de vuestra etapa y os transmito el orgullo que el resto de la comunidad educativa siente por vuestro esfuerzo. Y la forma con que habéis superado la crisis. Nunca nos olvidamos de nuestro alumnado cuando finaliza. Pero este curso, menos. Un abrazo enorme. Chicas, chicos, bueno Estamos todos súper orgullosos de vosotros, vuestros padres, los profes, yo personalmente me ha encantado poder daros clases. Ha sido una penita que, que el curso se haya dado así porque estaba disfrutando muchísimo, muchísimo, de verdad, el poder compartir con vosotros este curso. Pero bueno, me voy con la satisfacción de saber que lo habéis conseguido, que ya habéis terminado la ESO. Y que ahora se os presentarán nuevas oportunidades y espero que os paséis por el Insti para dar saludos y que nos no lo contéis. Y nada, daros las gracias por ser tan geniales porque siempre os llevamos en el corazón, a todos, porque sois estupendos y os merecéis que os pase lo mejor de lo mejor siempre. Y bueno, espero que disfrutéis mucho del veranito y ahora a descansar. ¡Mua! Bueno chicos, pues ya hemos terminado el curso, ahora tendríamos que haber pasado vuestra puesta de banda, etcétera, Pero bueno, las cosas no han salido así. Deciros que ha sido un placer poder volver a las clases después de daros el, el segundo de la ESO, aunque este curso empezamos un poco más regular, porque bueno, algunos de vosotros quizás no os guste demasiado el deporte, pero creo que ya habíamos hecho una buena unión y una buena piña y las clases estaban siendo bastante buenas. Pero bueno, ha venido esto y hemos tenido que cambiar un poco. Dentro de eso, pues nada, a muchos de vosotros espero y quiero veros el año que viene otra vez en clase. Y los que no, que decidáis coger otro camino y no seguir en el instituto, pues os deseo mucha suerte a todos. Y sobre todo, que luchéis por todo lo que queráis conseguir, que seguro que podáis hacerlo. ¿Vale? Así que disfrutad del verano y comenzad el curso que viene con mucha, mucha energía. Un beso muy grande. Adiós, chao. Hola, zagalas y zagales. Bueno, todo esto que estamos pasando, seguro, seguro que hará más fuerte. Los del segundo bachillerato, que hiciste clases conmigo hace un par de años, en el aula 22, ya era fuerte, porque recordad que con el frío que pasábamos en ese aula, también recordad que dábamos clases con música japonesa, que estaba bien, la idea fue de Nayara. Y los de cuarto de este año, como hemos dado pocas clases, no habéis tenido tiempo para llegar a odiarme el todo. Así que si hacemos una ecuación matemática, no odiar e igual a querer. Así que por lo tanto, el resultado es que todos me queréis. Sí, sí, Selma, tú también que estás con la cabeza diciendo que no, tú también. Venga, un abrazo para todos. Pues para algunos y algunas de vosotras que no vaya a continuar formando el año que viene, eh, esto va a ser un cierre de ciclo eh, total, ¿no? Yo espero que la mayoría... Continuéis formando, ya lo sabéis, sea haciendo el bachillerato o la FP o cualquier otra cosa, porque la mayor riqueza que podéis tener a mi entender y que además sabéis que no os pueden quitar nunca es el conocimiento y la formación. Bueno, no me voy a seguir poniendo seria, quería enviaros un abrazo fuerte y tiene que ser virtual, no, no, no nos queda otra en las circunstancias que estamos viviendo. Intentar enviaros uh, mis mejores deseos para esta nueva etapa que vaya a empezar. Intentar ser felices, buscar la felicidad y si podéis utilizar algo de lo que había aprendido conmigo en valores éticos para lograrlo, pues, pues mejor que mejor. Un beso muy fuerte, cuidaros e intentar ser felices. Hola estudiantes, espero que estéis bien, que hayáis pasado un excelente confinamiento, que haya sido muy productivo entre muchos aspectos y uno de ellos el académico, que en cuanto a la salud os encontréis muy bien vosotros, vuestra familia y por supuesto vuestro amigo y se acerca el momento final de mensajes motivadores y afectivos y yo os deseo muchísima suerte en todas vuestras decisiones y desde el aspecto académico solamente voy a decir una cosa, vuestro rector de decisión debe ser la pasión, La pasión o la motivación por algún aspecto, alguna disciplina de la vida. Si dirigís vuestra decisión académica en ese camino, seguro que no equivocáis. Si aún no habéis detectado esa pasión, esa motivación, seguid buscando. Pero una vez que la detectéis, enfocar todo vuestro esfuerzo en seguir ese camino. Jamás os equivocaréis. Mucha suerte y aquí estamos para ayudaros. Hola, chicos y chicas. Enhorabuena hoy empezáis una nueva etapa en la vida en la que os vais a acercar más a vuestra futura vida laboral dentro de pocos años, pues algunos seréis administrativos doctores, maestros, agricultores, comerciales en fin, dentro de unos años yo estoy segura que podréis seguir diciendo con el mismo orgullo que lo digo ahora que yo he sido profe de esa maravillosa persona eso es lo más importante, no lo olvidéis y bueno, nada más que deciros que mucho ánimo Mucha suerte y que no os rindáis nunca. Muchos besos. Queridos alumnos y alumnas de cuarto de la ESO, de mis cursos, el más duro para mí siempre es el vuestro. No me conocéis, yo no os conozco, no habéis dado nunca economía. Sin embargo, este año me lo había hecho muy fácil. Sobre todo durante la pandemia del COVID-19, donde os he, os he sentido muy cerca, donde nos hemos acompañado mutuamente en esta etapa tan terrible. Ahora cerráis una etapa, pero automáticamente se abre otra, porque no podéis dejar de formaros, de crecer como persona Ya lo dijo un sabio. Pensad si lo que estáis haciendo hoy os acerca al lugar en el que queréis estar mañana. Yo os espero en bachillerato, Así que disfrutad mucho del verano, que lo habéis merecido, y os espero a la vuelta. Os quiero mucho. Hola chicos, os preguntaréis qué hacemos aquí todas juntas. Esta situación tan excepcional, pero no queríamos dejar pasar la oportunidad de deciros que nos alegramos mucho de haberos dado clase. Que os deseamos lo mejor en cualquiera de los caminos que adicáis. Y nunca, nunca, nunca dejéis de creer en vosotros mismos. ¡Suerte chicos!